Muy buenas noches. Aquí otro jueves más transmitiendo por Instagram conversaciones del alma. Hoy un día jueves un poco diferente para mí. He estado bastante agotada, cansada, pero bueno, es parte de la vida. Es parte de lo que estoy haciendo y bastante normal, creo yo. Hoy día tenemos nuestra invitada desde México, y nos va a hablar algo que a mí me está apasionando muchísimo, el marketing digital. Es algo que lo utilizo constantemente en el día a día, desde ya un año acá. Pero antes de eso, bueno, estamos un poquito adelantados el tiempo, tres minutitos, pero lo hago a posta por si acaso algo no funcione en la red y preferible estar anticipado y poder hacer algo que no, poder cambiar alguna cosa. Bueno, esperando que se, que se conecten algunos de ustedes, voy a seguir hablándoles de quién soy yo. Los que no me conocen, soy Ada Escalante, escritora de dos bestsellers, Galápagos con Amor y Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. El, la reciente, reciente, soltado hace poquito más de un mes y bueno, muy orgullosa de, de mis hijos literarios. Eh, acabo de... Hola, ¿qué tal? Ya estás ahí. Gracias, gracias. Bueno, sigamos esperando un poquito que se unan algunas otras personas. Mientras tanto, les voy comunicando de que hay muchísima gente que está contactándome acerca de los cursos. El siguiente curso de escritura empieza el 27 de octubre, o sea, ya mismo en tres semanas más está el curso empezando y terminaría justo antes de la mitad de diciembre, antes que yo salga de vacaciones. Así que súper bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno que todos los que quieran escribir, que tengan hartas ganas de escribir, contáctense conmigo y ya veremos de qué manera lo arreglamos si lo hacemos en dos partes, si uno en Europa, uno en América, porque me están diciendo por el horario. Bueno, eso, todo eso se puede arreglar, son cosas que se arreglan en el camino. Lo importante es que tengas el deseo, el anhelo, es que te quema dentro por escribir. Y les vuelvo les repito, no se olviden de comprar este libro. Ya fue bestseller, todavía no tengo la nueva carátula con el bestseller, pero ya se las voy a mostrar apenas llegue en el correo. Eh, les doy la bienvenida a mi querida amiga y compañera de letras y que estamos juntas en la feria virtual del libro de Nueva York con Mujeres Dream Boss y Súper, súper lindo haberte conocido, Adriana. Así que te doy, te doy la bienvenida un tiempo que vamos a sacarle el jugo hasta el último momento y hablar todo lo que podamos porque a las dos nos encanta hablar. Eh, bueno, eso. Guapa, guapa, guapa. Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto bien. saludarte, Ada. Igual a ti. Rico, rico, otra vez. Bueno, estuvimos juntitas el otro día fue casi sorpresa. <risa> Totalmente, sí, pero muy lindo, lindo haber sido algo así de, de sopetón, porque a veces salen las cosas hasta mucho mejor pero Sí, tan, espont de... tan espontáneo como salió, sí, la verdad es que sí, sí, sí, muy contenta de haber colaborado contigo y de haberte acompañado un ratito de tu tiempo No, lindo, lindo, lindo, y así conocerte un poquito más antes de esta entrevista, porque igual nos hemos conocido por medio de las letras de, eh, como decía, la Feria Virtual de Nueva York de, de, eh, de Mujeres Dream Boss ha sido espectacular, para mí fue un improviso porque alguien me dijo, oye, apúntate aquí, y le dije, ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, Y ha sido lindísimo, lindísimo las entrevistas, tantas mujeres fabulosas que están en esta feria, que yo me quedo, pero wow, wow, wow, wow. Es un poder grandioso. Hola, Milvia, buenas noches. Y bueno, yo no voy a hablar más de mí porque ya les he dicho una y otra vez, este libro, por favor, no se lo pierdan, Compran, compren, compren, compren, compren, compren. Sí, ya, sí, ya, cómprenlo, ya. cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo, cómprenlo, por favor. Verdaderamente que no saben cuánto ayudan a nosotros sí, los escritores sí, sí, sí, la compra de sus libros. Como yo siempre he dicho, uh -huh. los libros no es que nos vayan a ser millonarios a nosotros, ni mucho menos. Simple y sencillamente es una satisfacción muy grande uh -huh. saber que nuestros libros van cayendo en manos de personas y eso nos hace sentir muy bien. Saber uh -huh. que lo que estamos nosotros generando pues tiene un sentido para alguien y que al final estamos contribuyendo uh -huh. a ...dejar un poquito de nosotros en esas personas que leen nuestros materiales. Mi querida Diana, tú tienes un tema, un libro súper bueno, ya lo compré... ...en digital Gracias. por ahora. <ríe> me gusta mucho tener los libros en físico, pero me apuré rapidito a comprar el digital... ...porque quería leerte. Y es un tema que a mí me apasiona desde ya muy poco tiempo atrás, no voy a ser muy sincera... ...yo la, el marketing siempre fui para mí, es un rechazo muy grande... Y desde el año pasado, que ya estoy en la ola del marketing, es fabuloso y yo creo que tú tienes un tema súper, súper bueno, más que todo para nosotros que no somos marqueteros, eh, súper bueno que tú vengas con esa idea. Así que ahora el micrófono y la cámara es tuya. Haz lo que tú quieras. Gracias, Ada, gracias. Pues muchas gracias. Gracias a las personas que se están conectando el día de hoy este, en, en toda la comunidad de Ada, la verdad es que ha sido un honor y un privilegio encontrarme contigo en esta gran este gran evento en el que estamos participando, que es esta feria este, de libro virtual en Nueva York con la con el grupo de mujeres este, Dream Boss. La verdad es que ha sido súper, súper eh, mágico encontrarme con tantas historias, con tantas mujeres tan talentosas que lo que están buscando es aportar un poquito de, de lo mucho que hacemos en, en nuestro haber para seguir inspirando a más personas y ayudando a más personas a seguir avanzando en sus vidas en cualquier terreno. Entonces, pues muy agradecida por el espacio, les cuento un poquito. Yo soy Adriana Sepúlveda, yo estoy en, las, es, yo estoy en el país de México, soy mexicana nacida en la ciudad de las montañas, en Monterrey, Nuevo León, es una ciudad preciosa. Este, pues... ¿Qué les puedo decir? Aquí aquí soy, como digo yo, totalmente este, hecha regia y aquí este, aquí he vivido y aquí he nacido y aquí he estado toda mi vida. Este, No hablamos de, de cuántos años porque luego sacamos no, las la edades. No. Y no, no, no, no, no, no, la edad no la vamos no a decir. Importa, <ríe> no, claro, yo nunca tengo problema por decir la edad. Tengo 47 años y tengo 12 años dedicándome a lo que es el marketing digital. Wow. Soy mamá de dos, dos grandes adolescentes guapísimos, los dos, Daniel y David. Este, uno tiene 16 años y el otro 12 y pues bueno, me he dedicado a estos 12 años con mi empresa Merca para Pymes, a ayudar a los empresarios géneros, no no, no estoy enfocada nada más en mujeres, sino cualquier género uh -huh. hombres, mujeres, etcétera, en el terreno empresarial y en el terreno de los negocios, es decir, que utilicen estas herramientas o esta, o esta herramienta que llegó o esta, eh, esta nueva forma de hacer marketing más bien que llegó para quedarse que tiene muchas herramientas como son las redes sociales, y pues hacer que estas herramientas les funcionen para eh, mejorar el posicionamiento de su marca, que más gente los conozcan, que puedan crecer sus negocios a nivel ventas, a nivel lo que quieran y los potencialicen para que puedan este, tener ese éxito que tanto están deseando tener a nivel negocio por medio de estas herramientas. Entonces, pues bueno, como... Como todo, pues llegó un momento, un día, este, un gran amigo mío me dijo, oye, flaca, pero pues tanta información, tantos años metida en esto, ¿por qué no escribes un libro, no? Y, y, y llega la, la situación de, yo, escribir un libro, pero ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿Cómo yo voy a escribir un libro? Ya sabes, ¿no? Pero, pues, como soy también de esas personas que cuando se te mete algo aquí, mira, entre ceja y ceja, le di vueltas, ándale, sí, Este, que dices tú, le di vuelta y le di vuelta al tema y decía yo, escribir un libro, un libro, ¿cómo puedo yo escribir un libro? Y luego tengo otro otro amigo, este, contacto conocido que me decía, pero si tú, él es argentino y me decía, este, Marcelo, me decía, pero si tú escribes muy bien en prosa, te, o sea, se te facilita, va a ser algo que vas a poder hacer súper fácil y yo... <risa> no, Ok, entonces un buen día dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ya me puse a buscar toda la información de cómo hacer un libro, o cómo crearlo, dónde ponerlo, que si las editoriales, que si esto, y me di cuenta que eso era un poco muy complicado y muy complejo hacer que una editorial dijera, ¡ay, sí, yo te voy a hacer tu libro! Entonces dije yo, pues independiente, vámonos con los independientes y a buscar la manera y el cómo... Y bueno, lo pude sacar hace dos años, el libro, y pues el libro se llama, aquí está, el ABC del marketing digital, un, una guía para no marketeros como bien dijiste tú. Yo sí si algo he tenido muy muy este presente a lo largo de, de, de este haber de más de 12 años en el terreno de, de empresarial, de emprendimiento y en el área de marketing digital, es que puede venir una persona como, a lo mejor, un, un psicólogo, un terapeuta, que no tiene, o sea, como digo yo, no es, Adriana, cositas de esas que hacen manualidades y que les gusta, ¿sabes?, hacer con las manos cosas, pues obviamente la parte de las redes sociales, el diseño y ese tipo de cosas, pues no se les va a dar. Mm -hmm. Cuando eres emprendedor, no tienes eh, eh, muchas veces el presupuesto para pagar para que alguien te haga las cosas y tú tienes que empezar, como digo yo, cargando virgen y echando cohetes. Entonces, haces las dos cosas al mismo tiempo. <risa> Entonces, pues, eres el todólogo, eres hasta el, hasta el mensajero, el repartidor, eres el que hace, el, eres todo en tu negocio cuando empiezas y emprendes, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, luego, por ejemplo, un arquitecto, pues, un diseñador de interiores, pues, sí, tiene más galantería para hacer este, más feeling, como les digo yo, para poder meterse en este terreno, pero un ingeniero cuadrado, o sea, que son cuadrados que no les da más allá que lo que están viendo, pues obviamente que les cuesta, entonces, si tú todavía les empiezas a hablar en un libro, en un curso, en una charla como la que tú y yo estamos teniendo ahorita, y me pongo a hablarles de que es que necesitan tener branding en su este, en su negocio, y hay que hacer un benchmark de competencia, y listo, ¿de qué me habla esta vieja? No le entiendo, o sea, de por sí no entiendes el concepto de eso? Sí, tradúceme. Si estoy hablando, en el, no estoy hablando en inglés, estoy hablando en, en, en el idioma de los marqueteros o de los sí, mercadólogos, etcétera, etcétera. Entonces, si algo... Yo desde el día uno que pisé un escenario hace siete años, di, dije y les decía yo a los instructores que trabajaban conmigo, ustedes quítense ese glosario, o sea, desastroso que utiliza la gente para decir que saben cuando realmente ni siquiera saben lo que están diciendo con el vocabulario que están utilizando. Mm. Pero te están hablando porque así hablan. Y no. creen que porque hablan así, digo, este, muchas veces es, es así como que intimidar al cliente, intimidar a la persona. Yo sé mucho. Yo, yo sé mucho, ¿no? Hombre? ¿Cuál yo sé mucho? Pues es como cuando dices, pues o sea, sí, pero no te entiendo. O sea, hijito pero no ¿En te que entiendo qué me, me vendes. Claro. ¿En qué me ayuda eso? ¿Para qué mm. me sirve? Como decimos aquí, ¿no? Entonces... Si algo me puse este fue esa camiseta de no hablar en, con esos este modismos, con ese vocabulario para que todo el mundo me entendiera, porque yo llego con clientes que no tienen idea de qué es qué es la publicidad. Mm. Gente que no tiene conocimiento técnico, ni siquiera del uso del celular para entrar al Facebook y poner cuentas y hacer, o sea, que es muy básico. Mm. Porque es gente a lo mejor adulta, mayor de 55, 60 años, que no nacieron con la tecnología. Digo, yo a mis 47, yo no nací con esa tecnología y a mí también me ha costado muchas cosas aprenderlas. Entonces, imagínate, gente de arriba de los 40 años que no tenemos tanta habilidad, pues obviamente... Y lo otro ya me hablas en un, en un idioma que no entiendo, pues está súper, súper, súper jalado, como decimos, ¿no? Entonces, sí me, me di a la tarea de que este libro fuera, por eso dice, es una guía para no marqueteros, para gente que no sabe... Nada de marketing mm. para gente, para que lo pueda entender. Entonces, yo te hablo de todo lo que tienes que hacer, de todo lo que necesitarías tener para que tu negocio funcionara. Pero ojo, no te digo que si no tienes eso, no funciona. Mm. Te digo a que cómo más. puedes hacer un, sí. ajá, un paso a paso y cómo puedes irte escalando para poder tener toda, todos los elementos que se ocupan. Pero muchas personas te dicen: si no tienes eso, no funciona. Claro, pues porque no van a obtener un resultado como el que tú quieres que tengan. Claro. Pero pues muchas veces las personas no pueden llegar hasta allá porque ni siquiera saben usar el WhatsApp como debe de ser o el Facebook como debe de ser y tú quieres que ya hagan cosas impresionantes dentro de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que yo hago, ahora. Súper, súper, súper. A mí me parece súper interesante, como te dije yo hace un año atrás, tan reacia a todo lo que era marketing, venta, yo decía no. No, no, no es para mí, pero de repente entras en eso porque tienes que entrar, como tú acabas de decir, mayores de 45, tienes que entrar en esto, no naciste, yo tengo 58 años y no nací con el teléfono, pero yo siempre he sido una persona que me ha gustado la tecnología muchísimo más allá de lo normal, y entonces uh -huh. yo engancho rapidísimo con lo que es tecnológico, pero igual a mí me costó todo esto de que es poner una publicidad eh, los eh, Facebook Facebook ads el, todo todas estas cosas era como guau wow, qué terrible eh, aprender el algoritmo aprender todas estas cosas pero eh, o sea o te lanzas o te lanzas o sea no tienes como muchas alternativas de dónde agarrarte porque si no no te montas en esa olita es que no te quedas atrás no vas a, te ningún, no te vas a uh -huh. ningún sitio o sea o mejor abres una tiendita en una calle y te quedas ahí pero hoy en uh -huh. día Todavía. estamos en la ventana digital y tienes que saber por lo menos lo mínimo, o sea, lo mínimo, lo sí. esencial. No es como tú, que tú sabes, tú eres una eh, profesional en la rama. Yo no me puedo ni, ni comparar contigo, pero yo tengo que saber por lo menos algo chiquitito para poder ir avanzando, porque si no me quedo ahí con mis posts, eh, mis posts que pongo en Instagram y ya listo. No, o sea, yo tengo que tener estrategia. Yo he contratado gente, para que sí. me haga, me revise el Instagram, me revise el Facebook, que me ayude a analizar, sacar cosas, poner cosas. ¿Por qué? Porque si te estancas tienes que ver que algo está mal, ¿no? Y eso es, y es una herramienta que tú tienes súper buena, súper buena. Correcto. Y pues de eso, es, de eso es de lo que se trata. Al final de la historia, el libro, La ABC, del marketing digital, de eso se trata, de ayudarte a poner una estructura, una base sólida, que te permita poder hacer que tu negocio avance y obtenga un resultado. Luego viene la gente y me dice, oye Adri, es que pues fíjate que, que nadie ve mis publicaciones, nadie me compra y nadie no sé qué tanto. Es que si no hay una estrategia, tú lo acabas de decir, si no hay una estrategia, pues obviamente que no vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Pues porque lo único que pones es ventas y ventas y ventas y te olvidas un poco de dar un la parte del contenido. El contenido es vale. la, la punta de lanza de cualquier red social. Háblese de Facebook, de Instagram, de LinkedIn, YouTube, en la que le quieras poner, inclusive hasta TikTok. Sí. A todas. Al final de la historia, si no hay contenido, si no me enganchas, si no hay simpatía, pues nadie te va a seguir, nadie va, va a comentar tus publicaciones, nadie les va a dar este compartir, etcétera, etcétera. Nadie va a hacer nada contigo. Entonces, Entonces, tienes que conectar es. con el público, tú tienes que ser humana, humano, uh -huh. conectar con el público y hablarle a esa persona que está allá atrás mirándote, decirle, mira, yo sé lo que tú sientes, yo sé cómo tú estás. Así y empatizar es. con esa persona, no decir, mira, yo tengo, tengo un tremendo producto. No, a nadie le interesa tu producto. A la gente, uh -huh. como dice, tú tienes que ver qué necesidad tienes, cuál es su dolor, y ir y sanar ese dolor, ¿no? Y eso, y eso es eso Sí, porque al final ahorita de lo que se trata es de cubrir necesidades. Pero bueno, a lo mejor yo no tengo necesidad de comprar tu curso ni comprar tu libro ni mucho menos. Pero si tú me cautivas por el medio de la necesidad, o sea, y me dices, bueno, si en algún momento te sientes así, asá, etcétera, podrías con este tipo de técnica herramienta y esta la vas a encontrar en este curso, en este libro y te podría ayudar. Y dices tú, ay, yo sí me he sentido a veces así. O por ejemplo, este. Si quisieras vender una crema para, para la cara, por ejemplo, pues o sea, a lo mejor dices, bueno, quieres tener, sientes tu piel que no está hidratada, la sientes seca, etcétera, sientes que le falta algo de elasticidad o que perdiste brillo, brillo en, tu, en tu rostro, etcétera, hay este cremas que contienen este tipo de productos que te ayudan a esto, esto y esto, aquí está esta. Pero en ningún momento le estás diciendo, te la estoy Pero vendiendo, venda, ¿no? ¿no? Así es. Entonces ahí es en donde cambia mucho el concepto y el chip. Te recuerdo que la gente ahorita, todo lo que dice venta, te vendo, te vendo, la gente lo rechaza. Visualmente lo rechaza porque ah, te choca, dices tú, o sea, no quiero, no, qui no quiero comprar, no quiero comprar, no quiero comprar. Entonces, la gente está muy metida en ese rubro de no querer comprar. La gente no quiere que le vendas en redes sociales, pero no, la gente quiere no. comprar en redes sociales. Sí, claro. Entonces, es, es, una, es una contradicción muy fuerte. Entonces, aquí es, ¿cómo le hago para hacer que la gente me compre? Entonces, llega mucha gente y me dice, oye, Adriana, pero es que mi vecina o, la, la, por ejemplo, las personas que están en redes de mercadeo, es que fulanito de tal vende un montón por Facebook. Sí. ¿Y qué está haciendo fulanito? No, pues mete publicidad pagada y hace eventos ya hace eso. ¿Y tú qué estás haciendo? No, no pues pongo mis publicaciones. <risa> no, pues chido por ti, ¿no? ¿no? Así ay, no, qué no, padre no. te va a ti, ¿no? Obviamente, pues para eso hay que ten, tener y generar muchísimas cosas. Yo siempre lo he dicho y de hecho es algo de lo que de lo que hablo en mi segundo libro, que por cierto ya ahorita está totalmente cocinándose, ya está en edición, ya tiene, ya tiene todo, yo sí, creo no, que no, la fecha no. ya la vamos a soltar en un par de días, el lanzamiento del segundo libro está dedicado 100% al marketing este, de redes de mercadeo de multinivel. En donde, pues, eh, como yo siempre he dicho, tú no le puedes vender a alguien un producto, un servicio, o en algún tipo de industria, de la misma manera que le vendes a los demás. Por ejemplo, uh -huh. yo no puedo vender un curso de marketing de la misma manera que vendo una hamburguesa en la calle. Tampoco puedo vender de la misma uh -huh. manera un uh -huh. coche, o una claro. casa, o un seguro o un servicio de limpieza este, doméstica, no lo puedes vender igual. Entonces, la gente compra mucho humo en las redes sociales. Te vendo la fórmula secreta para que oh. vendas en oh. Facebook y seas, oh. uff, o sea, la neta oh. del planeta, como decimos acá, ¿no? Yo he vendido seis tú. cifras en tres meses. Hoy lo visto En 30. tres meses. Sí, en 90 días tú vas a poder tener de seis a siete. Claro. ¡Wow! Sí, pero... Si te das cuenta y ya entras a esas esas masterclass que son geniales, entras y de entrada le meten 3 mil, 5 mil, 7 mil dólares de pura publicidad pagada. Ya nomás de ahí con eso tienes. Traen un arsenal, o sea, lo que es un background en donde traen este un impresionante, donde traen un montón de plataformas optimizadas. Pero, o sea, claro, entonces tú. O sea, yo tengo que pagarte no te puedo el curso. Por el ahí? no puedo. O claro, sea, dices, el puro curso te dicen, ¿te cuesta? No sé, 1.999. Ajá, 1929 euros o dólares, dependiendo en donde lo quieras. Y poner, tenos, En cuatro porque, cuotas. Ajá, en cuatro oh, cuotas. Y yo ya más, me lo sé, por, eso, por eso te di arma los de no, deja tú, Ada, y luego entras y ya cuando estás a, a, a medio curso o en la segunda sesión, la plataforma para hacer esto cuesta 35 no, no sé, sí. euros o dólares no. mensuales. Además, la plataforma, ¿Sí? Ajá, eh. es lo normal. Sí, y lo y, Sí. pero de repente te venden cositas chiquitas que le tienes que aunar, ¿no? Ya cuando acuerdas, el chistecito te salió, te salió como en tres mil euros. ¿Sabes sí. tú lo que es eso? Tres no mil sé. euros. Sí. Y wow, dices, generar ese dinero para poderlo pagar, eso es lo increíble. Claro, no, y los te falta la inversión, Reina. Uh -huh. Le meten cinco, siete mil dólares mensuales, este, dices tu wow, ¿cuándo? O sea, mis respetos para la gente, yo admiro mucho a gente como a Vilma Núñez, que es buenísima esta chica, este, claro, ella una, una campaña le, le mete cinco mil, siete mil, 15 mil dólares, uh -huh. claro, porque los gana. Y no es que yo no los gane, pero para aspirar a ganar, a poder invertir esas cantidades, yo tengo que empezar con menos. Entonces, muchas de las cosas que yo les digo a las personas en mi, en, en mi libro, bueno, y en los dos libros, porque en el otro también lo menciono mucho, y siempre lo digo en todos lados, es que tú puedes hacer que la red social de Facebook que es la que lleva el pago, porque también puedes pagar sobre Instagram, pero obviamente funciona mejor sobre su plataforma madre, que es Facebook, que es la que tiene la mejor plataforma de pago o el área comercial. O sea, desde... ¿Qué te puedo decir? ¿Desde dos dólares, tres dólares? Funciona. ¿Eh? No, Yo no lo he acá la hacemos funcionar con 20 pesos, con 20 he hecho, pesos, que es un dólar. dólares uh -huh. diarios en lapso de cinco días y lo he hecho. Y me llega, me llega. Sí, y tienes mil personas y, y le llega. Pero tienes que ir a un nivel uh -huh. bajo, obviamente, porque mi presupuesto no da para tener 10 mil eh, euros diarios, ¿no? Porque hay gente que lo hace. Así también les ingresa. Claro, pero también. Que no Sí, pero también tenemos otra situación que es algo que yo le digo al cliente. Ok, no, Diana, es que yo le puedo meter 1.500 dólares en el mes o 3.000 dólares en el mes. Está perfecto. ¿Tenemos capacidad de producción y de atención al cliente para llegar a ese número de gente que nos va a llegar? No. no. Si se nos va a hacer camote o, como digo yo, cuello sí. de botella, se nos va a hacer agua en grudo. O sea, ni para qué te claro, metas? Si, no no, acapar, nada. si no puedes tratar a 200 clientes, ¿qué vas a hacer con esos 200 clientes? Nada. Claro, claro no. no vas a poder llegar a nada porque no les vas a poder ni vender ni atender, o sea, es que te mal. Así es. Recuerda que estamos en, en la era de la inmediatez. O sea, yo mando ahorita un mensaje, un comentario, un algo y, y quiero que ser, ya, ya, ya, ya me lo contesten. Entonces, imagínate, tú y yo que estamos ahorita aquí en el chat bien a gusto, estamos charlando bien padre y ahorita te están entrando mensajes. No los puedes contestar porque estás con, con Adri, estás aquí platicando muy a gusto y yo estoy en las mismas con Ada. Entonces, me voy a tardar el tiempo que dure mi live antes de poder atender un mensaje. Ahí hay un mensaje ahorita, dice, a mí ninguna plataforma me ha funcionado. ¿Por qué? Marilyn. Marilyn, ¿qué, ¿qué haces tú Marilyn? ¿No te ha funcionado? Te voy a explicar por qué. Sin saber qué haces, ni qué vendes, ni a qué te dedicas, porque no tienes una estructura en tu negocio digital eh, y quizá también en tu negocio físico que te permita poder tener estrategias que te lleven a los objetivos. Y de seguro no tienes un objetivo. En, eh, en resumidas, no tienes un plan de acción, un plan de trabajo, un plan de marketing digital que te permita que te funcionen. Porque hasta el día de hoy, no hay, una, libro, sola plataforma, okay, no hay una sola plataforma que no funcione. Mm. El que no funciona es el que está haciendo las cosas. Perdón mm. que lo diga, pero yo soy muy directa y muy franca. Es porque no estás haciendo bien las cosas. Y muy posiblemente no es porque tú seas mala, es porque estás desinformada y no sabes qué debes de hacer para que esto te funcione correctamente. Mm. Porque hasta el día de hoy yo no he visto un solo producto o un solo negocio no sea rentable en redes sociales uh -huh. no sí, mira verdad. que después de 12 años es más mucha gente decía yo dentro de todo lo que hago que hago mucho la parte de emprendimiento como comentaba hace un momento también veo mucho un área que tengo muy apartada y que la veo de hecho en otra empresa que se llama Crowdit, que también es mía donde tengo sociedad con un gran amigo con paco hernández en donde solamente vemos y atendemos lo que es el área B2B. ¿Qué es el B2B? Las empresas que le venden a empresas. Es decir, fundiciones, maquinados, eh, maquiladoras de autos, que no nada más es, es vender el auto. No, no, no, no. no. Es el que hace el asiento del coche que le van a vender a la maquiladora que se lo va a poner para que salga en BMW, Mercedes, etcétera, etcétera. El resorte, o sea, el alambre con el que hacen el resorte que hace que se haga esa estructura, o sea, esas claro, empresas todo, no. que nadie ve, sí, esas empresas que nadie ve, mm. sí, que son marcas, es más, un coche, ¿cuántas piezas de auto no hay? ¿Cuántos componentes no llevan esas piezas? Pues son empresas que las hacen. Esas mm. empresas necesitan ahora marketing digital para poder ser eh, este, vistas, o observadas o encontradas por quien ande buscando un proveedor que haga la bujía, que haga la bomba de la, del agua, la de la gasolina, los cables de etcétera, etcétera. Entonces, todas esas empresas requieren de un marketing muy diferente al que estamos acostumbrados para ver para consumidor final. Por eso se le llama B2B, empresas que le venden empresas. Entonces, en ese rubro hemos encontrado una forma de hacer marketing muy especializada, en donde muchas veces mi cliente me dice, yo nada más tengo a nivel nacional México 80 clientes aquí en venderle, y tengo nomás dos clientes agarrados, pero pues con contratos multimillonarios claro, claro, y, <risas> y de muchísimos, este ¿cómo se llama?, este tiempo. <risas> ¿Qué te quiero decir con esto? Ese tipo de, de ese tipo de empresas se pueden llegar a tardar desde mínimo seis meses hasta dos años en generar un contrato con un uh -huh. cliente, pero una vez que lo, que lo agarran, pues no, ya sí. hicieron ya hicieron la venta que van a hacer para cinco años, claro. entonces eso es, eso es a lo que voy, entonces es muy diferente, entonces si a ellos les funciona, ¿cómo le, no le va a funcionar a tu libro? ¿Cómo no le va a funcionar a alguien que vende lentes? ¿Cómo no le va a funcionar a alguien que vende cojines para una sala? Eh, eh, abanicos de techo etcétera, etcétera, a todo mundo le funciona, la situación es que no hay una estructura sólida que te permita o un conocimiento para que tú puedas saber cómo venderlo vender un libro no es sencillo tiene su chiste y es uh -huh. un área la de, lo, la de los autores como uh -huh. la del área del multinivel, como la del área de los seguros como la de la inmobiliaria, como la del área, la, la de la gastronomía o los alimentos, la del turismo Todas las industrias se venden de forma diferente. Entonces tú no puedes copiar lo que está haciendo una agencia de viajes para vender tu libro. No. Tú no puedes, este, es más, ni siquiera el tipo de cursos que tú vendes ver cómo lo está haciendo tu competencia porque mm. ellos tienen unas ventajas que a lo mejor no tú que tú no tienes o a lo mejor mm. tú tienes otras ventajas que ellos no tienen. Puede y ser otro desde un punto de vista otro nicho de, besta, muy importante otro nicho nicho de mercado. Mm. Así mm. es. Hay muchos factores que influyen para eso. Entonces, por eso a lo mejor no te ha funcionado la venta de tu libro, este, pero realmente hay para todo. Y mm. todos los y todos los, este, los productos y todos los servicios se pueden vender fácilmente cuando sabes qué elementos debes de utilizar de forma correcta y estás bien informado para que eso suceda. Le están lle eh, llevando leads como cotizaciones, ¿qué dice? A ver, no lo entendí. He escuchado sí. un par de clientes B2B, ¿en tu estrategia realmente funciona? Pues les ha llevado leads, cotizaciones precisas. Sí, sí, sí, sí, te, digo, te te lo digo honestamente porque yo tengo, este, es la parte más fuerte también de mi negocio por el, por el otro lado, en donde pues nosotros ahorita estamos vendiendo bombas de agua, estamos vendiendo este, ¿cómo se llama? Concentradores eléctricos, estamos vendiendo fundición, estamos vendiendo maquinado, o sea, áreas totalmente industriales. Y si están vendiendo y si están cotizando, claro, como lo acabo de decir, no cotizan de hoy para mañana, ¿verdad? Porque no es esto no, sencillo, es un largo proceso tiempo. muy largo, pero tenemos un año trabajando con dos de nuestros clientes que ya metieron su primera cotización pero ya está la cotización en los últimos este datos para que sea, este ¿cómo se llama?, autorizada. Y tienen como, ¿qué te diré?, como 14 o 16 este, propuestas de negocio muy fuertes que por una cosa u otra no, no van avanzando, pero ya es por proceso, no es porque no sea el lead calificado que se está buscando, ya mm. ya es... Cada empresa tiene sus procesos, ¿no? Y ahí ya uno no puede intervenir, pero lo interesante es que ya están cotizando, que ya están obteniendo leads calificados y que, pues, van por muy buen camino. Dice Marisela, ¿son clientes de Adriana? Sí, son clientes, son tuyos. Sí, son clientes. Yo sí. uh -huh. lo mías. que yo estaba pensando mientras tú hablas de estos clientes grandes, eh, cuando uno es pequeño como yo, eh, lo primero que uno piensa, como tú dijiste al principio, luego todo. O sea, desde limpiar el piso, desde poner una bomba, lo hago todo, porque no tengo presupuesto uh -huh. y no tengo capacidad. Pero pienso uh -huh. yo que hay un momento donde uno tiene que reconocer que uno no puede todo. Yo sé escribir, yo sé eh, educar, sé dar cursos, pero yo no soy marketera. Entonces yo uh -huh. tengo que apoyarme, aunque sea aunque a sea un nivel bajo. Eh, pagarle a alguien, aunque sea no sean miles, pero pagarle a alguien que dice, sabes que asesórame en él? Yo lo voy a hacer, pero asesórame. ¿Por qué? Porque uh -huh. si no estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero. Por querer ahorrar ese poco, decir, bueno, es que yo no puedo invertir 200 dólares ahora porque es mucho dinero. Pero si no los inviertes, también vas a perder. Claro, o sea, pierdes muchísimo más porque o sea, estás bien. perdiendo tu tiempo. Claro, porque tienes que saber cuáles son tus límites. O sea, tú no, uh -huh. tú tienes que saber cuáles son tus habilidades y qué es lo que tú no puedes, dónde tú tienes que traer el conocimiento de afuera. Y eso no es decir que, ah, no, no lo pude. No, tú tienes que enfocarte en lo que tú sabes y en lo que tú puedes. Uh -huh. Y contratar fuera lo que no puedes hacerlo. Mira, el, el crecimiento de los negocios eh, eh, lleva un, una, una parte muy importante, y aquí ya no vamos a hablar de marketing ni mucho menos, vamos a hablar de, del negocio como tal. Tú tienes que proyectar que tu negocio tiene que crecer día con día. Primero tienes que empezar con sacar gastos, esto, lo otro, pero tienes que irlo proyectando. Pero si algo tienes que tener muy muy metido aquí en la cabeza, es que las finanzas es la parte más delicada del negocio. O sea, al principio dices tú, oye, pues recibí no sé, 1.500 dólares este, de ingreso este mes. Pues son $1,500 dólares que dices, papas fritas para mí, son para mí, yo me los gasto, yo esto. Y esos son los errores que cometemos como dueños de negocio. Uh -huh. ¿sí? Yo lo primero que les, les, les invito es, hagan un buen análisis financiero de lo que están haciendo. Pónganse un sueldo, aunque sea un sueldo que te ayude y que te permita pagar tus gastos. Uh -huh. Porque si siempre vas a estar viviendo de todo lo que entra de tu negocio, estás perdiendo demasiado, ¿por qué? Sí. porque estás fugando dinero no estás no estás pudiendo invertir, entonces luego viene lo que dices tú, es que no tengo dinero para pagarle a alguien ¿por qué? pues porque dices tú, es que porque voy a dejar de ganar 200 dólares para pagarle a alguien cuando yo me los puedo gastar porque nomás estás pensando en eso, que todo el sí. dinero que entra, oye, pero si yo soy todo el activo fijo del negocio yo barro, trapeo, sacudo, limpio hago comida, la la la la la, la. yo hago todo y todavía quieres que me quede diciendo, no, no, es que no es así Tú tienes que tener un sueldo dentro de tu propio negocio. Claro, el sueldo va a ir mejorando conforme tú vayas mejorando las condiciones de ingreso de tu negocio. Y ahí es como se van empezando a dar las cosas. Eh, muchas veces nos resistimos a la idea de contratar a alguien que nos ayude o que colabore, porque lo ves como un gasto, pero por sí. ejemplo, también llega un momento en el que eh, Adriana necesita un asistente, ay, sí, Adriana necesita un asistente, ¿pero por qué? Porque Adriana está haciendo un chorro de trabajo que le quita un montón de tiempo, ¿cuánto sí. vale la hora de Adriana? Vale mil quinientos dólares, si Adriana está barriendo y trapeando a la oficina, güey, pues contrata a alguien que por trescientos, doscientos dólares al mes lo haga, y Adriana no va a perder dos horas, dejó de ganar tres mil dólares por estar sí. barriendo y trapeando, digo, no. estoy diciendo una, una bola de sonceras no, no, no, pero sí, por pero dar, es, dar un es, ejemplo, ejemplo sí, sí, es que es así tú tienes que tener bien en cuenta cuánto vale tu hora hora de trabajo cuánto vale? Uh -huh. O sea, si si Ada y Adriana están metidas ahorita en un live y se van a echar una hora dentro del live, ¿cuánto están dejando de ganar o cuánto están dejando de, de este o cuánto están perdiendo? Es por decirlo de alguna es una manera. A largo pero esta es una inversión a largo plazo, ¿por qué? Pues porque eso es lo que estamos haciendo, invirtiendo nuestro tiempo a largo plazo con nuestras comunidades, y porque esto es exposición y exhibición. Ah, pero Adriana y Ada se fueron a tomar el café porque querían charlar. Entonces ahí sí no es inversión, ni a largo ni a corto. Hay pérdida. O sea, como decimos, la casa perdió. ¿Por qué? Porque estas dos mujeres dejaron de ponerle ponerle lana al negocio por irse a echar el café. Esa es la diferencia de estar haciendo las cosas. Tú tienes que saber valorar cuándo tu tiempo vale y cuándo tu tiempo está perdido. ¿Sí? Cuando tú pierdes, o sea, cuando. Eh, eh, y eso es bien importante. Es como el libro, súper famoso. Si no lo han leído, se lo súper recomiendo. Y si ya lo leyeron, reléanlo porque es importante que toda la vida lo tengan aquí presente, tráguese ese sapo. Entonces, si no lo han leído, léanlo, este no se los voy a, como dicen ahora los niños, a espolear, como dicen los, los jóvenes hoy en día, de qué se trata. Bueno, tío, trágate, ese, trágese ese sapo, tráguese ese sapo, no me acuerdo quién es el autor ahorita, pero es súper famoso, es un libro que tiene muchísimo tiempo, es un libro chiquito, son 35 estrategias, este, cómo se llama, para, pues, volverte productivo. Aquí hay una que sí. dijo, María Estela, dice, no sé, no sé si es así, pero de qué estás hablando, María Estela, no, no, eh, mi amiga dice, hay que invertir para ganar, sí, obviamente, tú no puedes, esperar que todo entre, siempre tiene que salir algo, ¿no? Pero dice uh -huh. no, no es as así no es, pero así no es, ¿de qué? Ahí me perdí. Sí, ahí ahí <risa> hay que nos platique un poquito más acerca de a eso. Tigo, este libro tú... se dan a conocer y ayudan a otros. Eh, bueno, la estrategia, o sea, no estrategia, la razón por la que yo empecé también con esto fue, primero para perder el miedo a la cámara, exponerme. Me gusta mucho hablar con la gente, pero no hacia afuera sin, sin tener que ver a, algo, a otra persona. Y lo otro que empecé cuando contraté a una persona que me ayudara con el marketing me dijo exponte porque uh -huh. entre más te expones la gente aprende a conocer tu cara aprende a conocerte a ti como tú eres y te va familiarizando entonces cuando tú un día vas a venderle algo dice ay ah, yo a ella sí le compro porque ya te conocen no eres una persona totalmente que viene del, de, del espacio y dice mira te voy a vender esto dice quién eres tú pero ya mira me han te visto. voy a dime uh -huh. Perdóname que te, te interrumpa, no, pero no. te voy a decir algo para complementar esa parte. En tu caso y en mi caso, como compra consultoría, cursos, programas, etcétera, ¿yo cómo voy a comprar un curso de alguien que no sé ni quién es y no sé si voy a tener empatía? Sobre todo cuando haces consultoría uno a uno y dices tú, híjola, ¿y si no me cae bien? Es, es como, como, como los muchachos con la escuela. Pero sí. El maestro no me, no me cae bien, no me va a tener que chutar todo el semestre. O sea, pero pues ese, ese es de a fuerza porque pues ni modo, ese te tocó. Pero yo aquí yo lo elijo. Uh -huh. Entonces, o sea, es como el terapeuta, el sí, terapeuta sí, este, sí. este psicológico. Uh -huh. O sea, si no haces más con el, el ginecólogo, el médico, te, va, sí, te van a operar. Sí, igual. Y dices tú, pues necesitas, por muy bueno que tú seas. Necesito saber si, si, tengo, si tengo algo de empatía contigo, ¿verdad? Porque claro. mi vida la voy a poner en tus manos. Claro, claro. Entonces, entonces, este libro de tragues ese sapo, les voy a explicar nada más de qué se trata la, la, la frase. Es, pues, que te tragues el sapo a la primera hora del día. Haz lo que más gordo te cae primero y después hagas todo lo demás. Pero mm. tiene su chiste y su estrategia. Entonces, no se los voy a espolear, como no, dicen no, los no, jóvenes, no, para que, que lo entiendo. busquen, pero mm. es eso. Tragues ese sapo significa eso. O sea, haz lo que más te molesta del día, lo que más te cuesta, lo que más... Eso es tragues ese sapo. Entre más vivo, entre más feo, entre más peludo esté, pues más difícil va a ser tragártelo. Entonces, entre más complicado, entre más vueltas le des... Puedes estar todo el día viendo la manera Se de tragarte el y no lo al haces. Final, ¿no? Se te hace tan pesado que no, no quieres ni hacerlo. Entonces, entre más rápido lo haces, sale de eso, y ya todo lo demás es livianísimo. Y, el, comparado. y, sale, y sale, pero súper fácil. Entonces, sí. es muy bueno. Se lo super recomiendo el libro. Sí, lo, muy hay muy este, digital, bueno. lo hay este digital, lo hay en pastadura, lo hay de todas de todas maneras. Es, es muy bueno el libro y ayuda mucho para la productividad, para lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, esto te va a ayudar muchísimo. A que tú puedas saber cuánto vale tu tiempo. Si ya sabes cuánto vale tu tiempo, cuánto vale tu hora, tú ya vas a saber en dónde la quieres invertir y en dónde no. Mm -hmm. Y ya no vas a querer, como decimos aquí en mi tierra, hacer el ajonjoli de todos los moles. ¿Qué quiere decir eso? Que andas metido en todos lados. Y te vas a volver más selectivo. Es claro. decir, me invitan a todas las fiestas y ahí andan todas. No, no, no, pero no, ya no, nomás no. voy a las ciertas. ¿Por, claro. ¿Por qué? No. ¿Dónde porque. puedo tener... sacar algo a cambio, no? Porque tampoco. Claro, era... uno se vuelve demasiado este interesado, por así decirlo, aparte de interesante, sí, te vuelve interesado. Pero... Es lógico también, porque si yo voy, a, por ejemplo, a la Feria del Libro de Nueva York, si yo voy a tirarme 15 días estando con ellos todo el tiempo ayudando a a, a, o sea, a postear las cosas de ellos también es porque yo también quiero hacerme conocido con ellos no que ellos también claro transmitan lo que yo tengo pero si es no sacar me ventaja. claro si no sacas ventaja pues obviamente que te vas a quedar ahí pasnado y de nada te va a servir tu participación en est en esta feria porque porque mm -hmm. nadie te dio claro no que de lo que pareció. se trata es eso Mm. Así es, entonces, vale mucho la pena y pues bueno, aquí en este momento en el que tú y yo estamos viviendo con esta participación, pues el apoyo mutuo, porque al final, como lo, lo, lo dije en nuestro en, en nuestras sesiones de networking sí. con todo el equipo, pues de lo que se trata es eso. Y eso es de lo que se trata también la vida del internauta y de la vida de la gente que estamos metida en las redes sociales. Eh, el apoyo es muy grande. Yo he recibido apoyo de muchísima gente y yo he dado apoyo a muchísima gente para incentivarlos a eso que acabas de decir tú, yo por ejemplo a mí me llega gente que de repente sé que le tiene miedo a la cámara, que veo que no se les dan los live, que no se les da hacer. entonces les digo, empieza a grabar videos mm. mi primer video yo creo que lo grabé como 70 veces, hasta que yo dije ya me gusta y lo saqué y después un buen día dije, ah bueno, o sea, como salga y me lo voy a echar en vivo, ya no me voy a andar buscando que si se me ve bien y que si salgo sí, bonita, sí, ya sí. ves el otro día salí sin maquillaje y sin nada y recién comida con lentes y demás, pero pues de lo que se trata es eso, ¿no? Yo he tocado puertas de gente a la que le digo, "Oye, me gustaría, así literal, estar en tu programa, me gustaría que me dieras la oportunidad de compartir de esto" y se abren un mundo infinito de cosas y más cuando cuando la gratitud, como hablábamos el otro día, mm, mm. siempre está implícita en ti. Mm, el ser agradecido y el ser una, eso ayuda un montón en todo y es como les digo, mucha gente no me cree. Digo, si creen en esta parte de la, de, de la ley de la atracción, en la energía y todo este tipo de cosas, es, es sumamente importante cuando estás trabajando, por ejemplo, me toca, hoy Adriana, es que quiero que mi campaña de publicidad, voy a tener un curso, quiero tener 30 personas en mi curso, ¿ok? Está bien. ¿Cuál es tu punto medio para sacar gastos? Cuando se hacían presenciales había más gastos que ahora en virtual, pero como quiera hay gastos. No, pues mira, con que yo venda, no sé, 16, 17 lugares, salgo con mi punto medio, fíjate lo que te digo, 30 uh -huh. y este ya dijo 15, 17, uh -huh. claro. ok, pero cuando estás trabajando la campaña, dicen no, hombre, pero aunque yo no gane, pero yo ya ya gano con los 17, claro. pero híjala, aunque salgan 7 u 8 y salgan los purititos gastos, me voy por bien servido. ¿sabes cuántas personas llegamos a tener después para ese tipo de campañas y ese tipo de cosas? No llegamos ni a los siete ni a los ocho, porque la gente ya se quedó aquí con que entre siete y ocho llegan, y como ya te empezaron a pedir este informes, informes, y ya traes como diez, doce que te pidieron informes, le bajas tres rayitas al nivel de intensidad de estar dando información, andar detrás de los contactos, no hombre, relájate, y al cabo que ya tenemos diez que me dijeron que sí les súper interesa y sí se van a inscribir, y a la hora de los francazos, le inscribieron tres, le inscribieron no, cuatro. No la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad mm, de lo que mm. dijo, ¿por qué? porque tú te autosaboteas desde que estás aquí mm. tú siempre tienes que ir por todas las canicas no te puedes ir solamente por mm. unas cuantas y eso pasa mucho en marketing digital me llegan un montón de contactos interesados y, y ya dijiste ya la hice, me acaba de pasar con un evento que tuve en Perú este, la semana pasada este, para, para una plataforma donde me invitaron al congreso, tenían más de 600 personas inscritas ¿cuántas personas crees que se conectaron ese día? Ni al 200. 10% llegamos, ni al bueno. 10% llegamos, bueno. hubo una situación ahí de saboteo y no sé qué tanto que fue lo que le... olvídate de eso no dieron un seguimiento oportuno para que mm. se conectaran 200, 300 personas, el 20% por lo menos de eso, no se conectó ni el 10% wow. entonces, es ahí donde, donde te, te, tú te quedas con que voy a tener un evento exitosísimo pero le bajas toda la intensidad y tú no debes de pensar en que vas a tener aunque tú tengas 600 inscritos, aunque tú tengas 40 mensajes de inbox de personas interesadas en tu producto el 1 o el 10% te puede llegar a comprar de eso, mm. ¿De, eso qué es ¿de qué radica? ¿de qué radica? si das un buen seguimiento puedes tener hasta el 10% si no das un buen seguimiento ni el 1% te va a comprar mm. de la gente que te pidió informes y eso es una realidad en redes sociales. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, pero si te quedas tú, ¿cómo? Sí, pues todo el mundo me dice, oye, Adri, es que tengo 300 seguidores en mi página de Facebook y nadie me compra y nadie le da like. Pues es que, Reyes, este, es bien simple. Eh, solamente el 3 o el 5% de tus seguidores que tienes te ve en tu red social. Sí, es verdad. Ni eso. Entonces, por eso, por eso. Y luego, el 10% de ese 3% es el que te ve. Mm. Y el 10% de ese por ciento es el que interactúa. Oh, y el 1% de ese 10% de ese 10% es el que pide informes. Y el 1% oh, de ese 1% es el que compra. No te compró nadie. Nadie. Nadie. Por eso no te funcionan las redes sociales. ¿Por qué? Porque no estás sabiendo hacer lo que tú acabas de decir: mm. expansión. Mm. Y hay tantísimas herramientas como esto que tú y yo que estamos haciendo para hacer expansión en redes sociales. Mm. Esta es una de las más importantes para poder obtener seguidores, ser visto, reconocido para que la gente te pueda comprar. Mm. ¿No? Y otra cosa es que yo tengo una amiga también que estamos en la misma lucha las dos, y decíamos, ay, ya yo quiero darme por, ella me decía, me quiero dar por vencida porque yo ya no quiero saber más de esto, que es tan difícil lograr y que no, no consigo alumnos, y que, entonces le digo, pero para, para, para un poquito la moto. O sea, en esto llevamos desde enero, y estamos en octubre, son 10 meses a gente le toma años llegar donde están, sino que te venden la, la, la película que, wow, hice seis uh siete -huh. cifras en un mes, pero ¿cuántos años tuviste antes de eso? ¿Cuántos? Claro. Años? Dos, tres, cuatro, claro. luchando, luchando, luchando, luchando, y nosotros llevamos diez meses y queremos hacer seis cifras. No, no sueñes, o sea, un golpe de suerte puede haber, pero no o sea, piensa real, o sea, ser realista. Mira, se puede, se puede, Ada, pero para eso hay que tener un arsenal, como les digo yo, a la, a la guerra no se va sin fusiles, o sea, si sí está bien que queremos hacer la estrategia que hizo por ahí Tom Cruise en la película esta de, de este, del último, ¿cómo se llama? De los guerreros estos, este, vikingos, no me acuerdo cómo se llamaba la película, mmm, yeah. se me fue el nombre, este, pero que eran, este, guerreros japoneses, este, Ay, que ya, ya, eran el, samurai eran el último samurái! ¡Ándale, el último samurái! O sea, que se fueron a la guerra con sus espaditas, como digo yo, y luego hicieron sus estrategias, pero al final terminaron abatiéndose a muerte porque ya no tuvieron más, y, e iban contra ametralladoras y contra balas, o sea, no te vas hablando que, que era algo que pudieran ellos esquivar, entonces sí se puede, pero cuando te vas a la guerra con todo el arsenal, como, como los otros, los ingleses, franceses, no me acuerdo qué eran, que estaban ahí con sus ametralladoras, este, dándoles con todos los este, a todos estos samuráis. Entonces, pues si, si te quieres ir como decimos aquí en México con tu resortera y tus piedritas para tirarle al mundo, pues obviamente que no se va a poder. Es como dicen, cuando las cuando los patos le han tirado las escopetas. No, es lo mismo, es lo vale. mismo. Claro. Sí se puede, pero se necesita tener presupuesto y un uh -huh. equipo de marketing detrás que te apoye para hacer esto. Yo no digo que no lo puedas hacer tú solo, claro que lo vas a poder hacer tú solo, pero te va a costar un poco más porque hay que meterle mucha, este, ¿cómo se llama? Mucho aprendizaje, mucha educación, muchas plataformas, muchas cosas que te permitan para poder llegar a ese nivel y sobre todo inversión en publicidad pagada. Uh -huh. Y lo que yo me he dado cuenta, Milvia dice, miren cómo Adas ha hecho un best set lo ha logrado muy rápido. Sí, bueno, Estrategias de marketing también, pero sí, ha sido un trabajo arduo. Y a eso a lo que yo voy, Adriana, que hay veces que la gente lo ve tan bonito, uy, uno se maquilla, se pone linda para la cámara, pero no saben las horas que uno pasa trabajando es intenso un trabajo y tienes que pensar todos los días, ¿qué posteo hoy día? ¿qué posteo hoy día? ¿qué pongo hoy día? ¿qué mensaje les doy? ¿qué esto? o sea, es un trabajo constante, constante que tienes que... Claro, es que constante. nadie nadie dijo que el, el trabajo de, de redes sociales fuera un trabajo sencillo no perdónenme chicos, chicas pero es un trabajo de sí. 7 por 24, sí. y y si es, si es un hay, trabajo estructurado. estructurado les, les mintieron, es, es bonito a mí me encanta, es bonito no lo niego, uh -huh. es apasionante pero es un trabajo arduo, ¿por qué? Porque tienes que meterle horas de horas. Lo hago con mucho gusto, sí, pero hay veces que cansa también porque uno es humano, ¿no? Pero no es que te pinta la película y dice, "Ay, mira que te... pon esto y ya vas a ser millonario." No, no es así, no, hay que trabajar. No, no, no, no. Sí, hay un trabajo muy grande y pues por ejemplo, si te organizas y pones una estructura y haces un calendario de publicaciones, tú podrías tener controlado sí. todo el contenido que le pones a tus redes sociales con un mes de anticipación, uh -huh. hasta con dos meses si tú sí. quisieras. Puedes hacerlo si te organizas, pero para todo eso hay que tener una estructura, un plan de trabajo, que es un plan de marketing digital, que cuando uno les dice plan de marketing digital se asustan y, ¡ay, eso nomás lo usan las grandes marcas! No, no, no es cierto. O sea, El plan de marketing digital es solamente sobre, sobre poner sobre papel el objetivo que quieres poner, qué publicaciones vas a poner, qué contenidos, cómo los vas a poner, qué, qué tipo de diseños, dónde vas a poner publicidad pagada... ¿Qué es lo que vas a promocionar el mes? ¿De qué vas a hablar en todo el mes? Son 30 días. Si es que vas a poner algo diario, si lo vas a poner con qué frecuencia. Todo eso tienes que analizar. Mm. Y todo eso tiene que estar plasmado en tu plan de marketing digital. Yo es lo compré hace mucho. Me compré justamente el calendario de marketing eh, y lo encontré súper, súper bueno. No lo he puesto en práctica todavía porque quiero realmente sentarme a hacerlo bien y ahí está, tú puedes planificar mes, como tú dices, meses anticipados qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y es mucho más fácil porque así ya nos tienes que estar con esa mente todo el tiempo dándole, dice, como no sales a trabajar fuera será más fácil cuando no sales a trabajar a trabajar afuera será más fácil bueno, sí, cuando no cuando no sales sí es muchísimo más sencillo porque tienes más tiempo, cuando uno sale y está este en oficina, o va, por ejemplo yo que a veces visito clientes o que tengo juntas presenciales con todo y esto que ya el COVID ha bajado un poco más porque pues, ya estamos todos más vacunados, etcétera etcétera ya hay apertura para que vayas a las oficinas, sobre todo yo que de repente con los clientes grandes que les decía, los que son B2B, pues sí tenemos que ir a oficinas, salas de juntas y demás pues sí, no más que el traslado, la salida a mí me come dos tres cuatro horas de mi tiempo claro. y este y pues ya las pierdes por decirlo de alguna manera, el perder. O sea, pierdes el tiempo porque pues te llevas en traslados, te llevas el tiempo que estás con la gente, y lo regresas a tu casa o a tu oficina y sigues trabajando y pues bueno, se te va cortando el día. Entonces, uh -huh. Pero también hay algo muy importante que lo decíamos hoy en la entrevista que nos hicieron con Oleda Maldonado, lo, lo, lo hablábamos por ahí y decíamos lo importante que, por ejemplo, para nosotros que ya pasamos de los 40 para arriba, 45 para arriba y que tenemos responsabilidades porque somos mamás, yo en mi caso uh -huh. que soy mamá de dos adolescentes, este como decía hace un rato la pues yo también tengo, me, me debo a mi familia y yo también no quiero descuidar ese punto, lo he descuidado en alguno, algunos momentos y en algunos aspectos porque pues también me corre la, la gana y la, y la emoción de querer este eh, brillar como profesionista y de obtener mis logros y llegar a mis metas para que mis hijos y mi familia se sientan orgullosos de mí y, y sientan lo mismo que yo siento de mí misma, ese orgullo que me da saber que logro cada día lo que me propongo, etcétera, etcétera, pero a veces es a costa de qué, a costa a veces de tiempo de calidad con mis Hijos, de tiempo con mi familia de tiempo por todos lados muchas veces dejo de ir a reuniones o de ver a mis amigos o a mis amigas o de hacer cosas que me gustan por dedicarle tiempo a mi trabajo y dedicarle tiempo a mi gente, porque pues como yo como tú, como yo, yo también me debo a mis comunidades y estar con ellos, no soy tan activa en redes sociales, a pesar de que pues me dedico a las redes sociales, yo no soy tan activa en redes sociales, este mi actividad la, la genero por otro lado y pues bueno, ya también el haber de tantos años este, que tengo dentro de esto pues la gente ya me, me busca muy a título personal, ¿no? Yo ya no tengo que estar este, eh, tocando la tocando la puerta a las redes sociales para que la gente sepa de mí, como la, la red social que yo más trabajo abajo es linkedin y mm. verdaderamente ahí pues me llegan todos los días solicitudes de personas gente que me está buscando para invitarme desde hacer entrevistas escribir en blogs o hacer con este congresos etcétera ya no tengo que estar toque y toque la puerta bendito dios ya esto me ha ayudado muchísimo pero también hago lo que tú de repente estoy muy metida en esta parte de, de, de este de, de, de, de exhibirme porque también me tengo que exhibir un poco y pues bueno son cosas que uno tiene que hacer pero pues como todo como digo yo, vale la pena el esfuerzo, no es el sacrificio, porque no. este, para mí no es vale la pena, porque la palabra pena es muy carente, para mí es vale el esfuerzo que hacemos para, para, este, para cumplir con nuestros proyectos y con nuestras metas que nos ponemos todos los días para avanzar. Claro, para mí lo importante es dar ese mensaje que no es tan glorioso como la gente quiere pintar cuando uno ve una propaganda en Facebook y dice, en 15 días tú vas a hacer esto, esto y otro. O sea, no es así. O sea, no se dejen enganchar con esa publicidad falsa, porque es falsa, y te venden un producto que al final no funciona. O sea, todo esto es trabajo, esfuerzo, trabajo, esfuerzo, y cuando lo haces con amor, con pasión. Sale, o sea, sale y sale bien, no es como una carga que tienes que hacerlo, es, hay que hacerlo, hay que trabajarlo, pero no nada nada se te da fácil, o sea, no es que vienen y te lo ponen encima de la mesa, mira, aquí tienes 20 clientes este mes, 30 clientes, no es así, no es así. No, no, no, realmente eh, hay mucho humo que te venden en redes sociales y verdaderamente, chicos, está padre que sepan que hay alternativas, porque son alternativas, sí. pero no son la salida. Y la salida fácil para despegar tu negocio y hacer que crezca y demás no no es ni aquí ni en China. Yo lo he visto. Eh, yo también como este, Ada compro, compro este, accesos a cursos porque yo también me capacito, busco uh -huh. también saber de otras áreas, de otras herramientas. Y también me llevo muchos chascos, que es esto? Ay, ¿Dónde me vine a meter? pero pues dices, bueno, ya gracias, por lo menos bien conozco bien la pasado. alternativa, eh, eh, conozco la alternativa, ya sé, pues ya, ya le puedo decir a mi gente, no se metan aquí porque mm. aquí no les van a dar eso, etcétera, etcétera. Difícilmente vas a encontrar en un curso tan, tan básico y tan barato, o sea, olvídate del básico, barato, mm. que te vayan a dar la estrategia que ellos usan no. para generar la magia que tienen. Porque esa magia viene con un trabajo de más años, no es de ahorita, de la noche a la mañana. Tú entraste en un es tema, para que interrumpirte un poquito, entraste uh -huh. en un tema, pero súper, súper candente, y es el precio. Yo, eh, es una lucha constante, porque la gente dice, ¡ay, pero que es muy caro! Ahí está súper barato. Uh, ok, eh, tú lo puedes comprar en 100 dólares o en 90 dólares en un curso, sí, pero ¿qué te dan? Un video pregrabado sí. y listo. Uh -huh. O sea, ¿qué te doy yo? ¿Qué te vendo yo? Yo te vendo videos, o sea, yo te hago el Zoom ese momento en vivo. No te estoy uh -huh. regalando un video pregrabado y ahí arréglatelo tú. Yo te guío de la mano hasta el final. Por eso que te cuesta un poquito más. Ahora, si yo voy a pregrabar, yo te lo vendo en 100 dólares y listo. Y me, y me saco el problema de encima. Entonces la gente busca lo barato porque dice, ah, no, es que es muy barato, yo quiero algo más barato pero quieren todo, pero barato. Entonces tampoco es así. Uh -huh. Si tú quieres algo, también tienes que invertir. Fíjate que eso, eso sí es bien importante. A mí me pasa mucho aquí en México. Yo ahorita traigo un curso que estamos vendiendo muy fuertemente, que es un curso para aprender a usar la herramienta de Canva. Canva, la aplicación que te ayuda a hacer diseños, sí. sobre todo para parte Yo que digo. quiere entrar a redes sociales y que está muy de, muy de moda y que, pues bueno, está sacando los diseñadores gráficos que la gente trae muy sin bien. tener que meterse a las herramientas de diseño que son muy complejas y muy complicadas y son muy costosas tener no. esas licencias. Entonces, ese curso lo estamos vendiendo dos sesiones y no me estoy haciendo promoción, solamente se los no, no estoy no comentando sé, sí. para para, sí. para para que vean el, el, el, este la situación. Son dos sesiones de tres horas cada uno. Es vía Zoom, es presencial, no es, sí. no es grabado. Está no, en vivito. No, no. O sea, Ahí está sí, sí, la instructora diciéndote. Sí. Ajá. Por 25 dólares y la gente dice que es caro. Ay, yo me río porque. Yo tengo otro que dejé de dar porque lo di mucho, este y más porque lo empecé a dar mucho en tiempo de pandemia. Que se llama el curso de los seis pasos para potencializar tu negocio que es el resumen vivo, porque es en vivo conmigo, son cuatro sesiones de dos horas, o sea, ocho horas de este de lo que dice este libro, que son 100 hojas, es ocho horas presenciales conmigo, que a veces se, no son ocho, se vuelven, sí, este, como sí, se bien, llaman, jamás. sesiones de bien, tres horas, porque bien, de veras que bien, yo sé. me <risa> voy a lo particular, que de repente me dicen, oye Adri, es que fíjate que mira, mira la tarjeta que, que le puse, <risa> de, ajá, y, y es específico, les tengo que decir, cuando se acabe el curso, quien se quiera quedar, voy a ver el detalle que tiene Ada con su cuenta de Instagram, con su cuenta de LinkedIn, con su cuenta, lo que sea, y lo voy a arreglar. O le voy a decir cómo resolver. Voy a ver de qué se trata, porque a veces ni tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer ya con me. eso. Oye, y termino a las dos horas y media y luego me quedo media hora, 40 minutos con esa, y se me quedan como cinco más. Si me explico, ¿qué dices tú? Yo también quiero ver cómo le vas a resolver lo que le está pasando a Ada para saber qué pasa. Entonces, y les cobro 30 dólares. O 35 dólares por este curso y me es dicen reglado, es caro reglado. es caro o sea créanme que, que, que tú, no puedo creer que las personas te quieran les digo, que... les digo es que a mí me duele sabes por qué porque yo he invertido tanto tanto en educarme yo te digo dios mío la gente no se da cuenta eh, eh, lo que uno invierte para poder enseñar a otros o sea sí en youtube hay montones de cursos así o sea videos que te enseñan gratis, haz esto, pero quién te guía hasta el final, quién te dice, mira, si haces esto, te va a pasar esto, esto, ok, yo cojo montones de videos pero no sabes cómo armarlo. Y eso sí, la gente sí. no, no ve el, la, el potencial que uno tiene de ir. Anoche tuve el curso mío de la penúltima semana y, y normal, yo digo una hora es el curso. ¿Sabes cuánto estuvimos ayer? Dos horas y media. Te uh -huh. lo una creo. Hora, una hora, bueno, no, es una hora, siempre es una hora y media, una hora, tres cuartos, dos horas. Y, y, y o sea, es regalado, te lo estoy regalando. Totalmente. Bueno, a mí todavía me pasa que hay gente que tomó, yo, yo ese curso lo di en nueve versiones, o sea, nueve, nueve veces lo di el curso. Que de, de la versión uno, ada, me siguen hablando por teléfono para pedirme dudas. Oye, Adri, es que fíjate que hice esto, esto, lo otro, y como, o sea, es como decimos aquí, toda consulta cobra honorarios. Yo no les cobro un peso por la llamada y a veces es déjame te mando una liga de zoom para entrar para que me compartas la pantalla para poder entrar para poder ver qué es lo que le está pasando a tu publicidad a tu ego y, no y dices tú y me dijiste que era caro pagar 35 sí. dólares oh, hace favor. un año y dices no, tú no Dios man, santo no. entonces pero bueno, eso, digo, no yo esa parte, y no es queja, chicos, eh, a todos los que nos están viendo y nos vayan a ver después, esto no es queja, solamente es comentario para que ustedes valoren lo que hay detrás de todo esto. Ese uh -huh. curso yo lo tengo así de barato, o así de, de, de, de, de, de, este, de accesible, vamos uh -huh. a quitarle la palabra barato para no ir a la escasez, así de, de accesible, porque yo sé que hay mucha gente que no puede pagar una consultoría con Adriana Sepúlveda. Me queda claro que a lo mejor no puedes pagar $1,500 dólares o no puedes pagar $2,500 dólares, que es lo que cuesta mi programa. Pero sé, sí sé que puedes pagar esto y mm. sí sé que puedes pagar un curso muchísimo más, este, accesible para ti, para que puedas tener la formación que no puedes pagar al 100%. Pero te garantizo que vas a recibir una atención personalizada siempre claro, de quien diferente. verdaderamente tengas contacto con ella. Claro que los cursos que te venden grabaditos para que nomás le estés picando y los das cuando tú quieras y te unas a los grupos de mil de gente de Telegram, de WhatsApp o donde te quieran ya meter estado, en comunidad, ya. en grupos ajá, de Facebook, grupos cerrados de Facebook, ya sabes, las comunidades enormes, quienes te van a contestar tus dudas normalmente, Son casi nosotros. el 70% es la misma gente que ya está ahí o la gente no, que sí. le ayuda a estas personas a seguir con las formaciones. No es el bonito por el cual tú estás comprando el curso. No. O sea, yo quisiera que Tim Robbins me tomara una llamada para poder que me, me disipe <risa> las dudas que tengo de los cursos que he tomado con él. O este este Kiyosaki, porque también Robert Kiyosaki tiene algunos, sí, sí. pero te va, te, va, te va a contestar el Anda, séquito de cuenta. gente que tienen. Sí, esto es, oye, esto es, cambiando temas y giros como la parte esotérica de las tarotistas, ¿no? O los tarotistas, que de repente, tú quieres tú quieres a la monita del video que ves que dices, ay, es súper buena, mira, y hasta le sabe y el rollo, y quieres pagar la, la cómo se llama, la, la, la consulta, y resulta que te mandan con con cualquiera de las tarotistas que tienen en su séquito de las gente aprendices. que sigue, que son las aprendices, dices si tú, yo no voy a pagar 75 dólares por el aprendiz. Yo quiero a la monita más bonita de las monitas, que es la buena, la que yo veo en los videos. No, no, y te, lo dan. no te va a atender. Entonces. No. Es nomás para que consideren mucho, pues mm. cuando ustedes, no es nada más a Ada o Adriana, a quien ustedes le compren un curso, que lo vean en, es, en esos términos económicos y que te están dando esa atención tan personalizada, valórala, porque mm. verdaderamente hay un esfuerzo muy grande detrás de todo esto. No es que Ada y yo no queramos hacernos ricas ni millonarias, ni queramos tener dinero con nuestros negocios, no nosotros también tenemos ese don que es el de ayudar, el don del servicio Cierto. por eso tenemos este tipo, este tipo de, de, de, de cuestiones económicas porque sabemos que hay muchísima gente que quisiera tener nosotras mismas nos tocó en su momento mm. querer tener a lo mejor esta parte económica y decir, Hijo, ojalá pudiera tener tantos miles de dólares para poderme capacitar con todos los que yo quiera mm. para poder subir, pero si algo les puedo garantizar, y eso no lo digo yo, lo he leído en libros de gente famosa de gente millonaria, vamos a poner ahora sí ese, ese adjetivo de millonaria, de mucho sí. dinero, que ha trascendido en la parte económica o en su libertad financiera, que dice que si tú quieres ser el mejor, contrates a los mejores, mejores. en tu equipo. Mm. Porque y no puedes cuesta. ir tan pobre. Y eso es lo que yo aprendí a principio a principio y lo hice. Invertí, invertí, invertí, invertí, hasta estuve en el curso de Tony Robbins, imagínate, es una inversión, inversión. Pero, sí, yo también no me arrepiento porque aprendí un montón, o sea, y sé que va a venir, mi oportunidad va a venir, pero hay que esperar y hay que seguir, hay que seguir, no hay que darse por, porque a veces cuando estás a punto de darte por vencido es justo cuando va a suceder. Así es, realidad este, así, así es, una vez sabes, así es, sí. digo, de repente vemos gente muy impaciente como yo, el día de ayer me llegó un meme buenísimo acerca de suelte y deja que el universo trabaje por ti y está el bonito así asomado con cara de, oiga, nomás para saber si, si cómo vamos con el asuntito que le solté, cómo vamos por ahí con el asuntito que le solté, <risa> digo, bueno. es una manera de, de, de, de, de, de estar ahí siempre al pendiente de las cosas, pero bueno, me gusta estar por aquí. Ya hemos pasado, sobrepasado la hora, así que súper. Allá así, esta hora se me ha ido, pero volando, volando, volando. Y yo te a voy a también. invitar otro día igual, porque esto es tan interesante y tan actual y tanta gente que lo necesita. Así que no va a ser la última vez. Me encanta. Yo, me, me encanta, encanta la idea de, de participar contigo. Sí, sí, sí. sí. Y, quiero, y quiero empezar a ser eh, vivos también en Facebook, porque mi, mi, mis seguidores en Facebook es mucho más grande que Instagram tengo más de dos mil personas ahí, en cambio en Instagram tengo 300 y tanto, entonces, mis seguidores fuertes son en, en Facebook, pero a mí me recomendaron Instagram para hacerlos vivos, entonces estoy pensando a lo mejor variar. No te preocupes, un poco. Lo, pode lo podemos hacer y si quieres este nos ponemos de acuerdo para hacerlo sobre mi plataforma y este sí. para que la puedas compartir en la tuya, yo tengo diez mil seguidores en Facebook, aquí también tengo poquitos porque es una, una plataforma que poco uso y aparte, Instagram y yo tenemos sitios sí, a mí no me gusta Instagram entonces, Instagram y yo, de y aquí tengo como, no, no sé, 600, 600 y cachos o algo así. No, no es una plataforma que me guste, pero sé que es una plataforma que tengo que usar, digo. Y como dicen, en casa del Herrero, cuchara de palo. Este, yo también soy, mi plataforma más fuerte es LinkedIn. Allá tengo más de 8000 contactos y allá soy muy activa en LinkedIn. Entonces, allá sí me encuentran muy activa. Yeah. En yo, estas recién redes sociales. Empecé, yo recién empecé en LinkedIn. Así paso que... por aquí Yo paso por aquí porque tengo que pasar por estas redes sociales y, le, y, le, y le, les doy su champú de cariño de vez en diario. <risa> <risa> Pero aquí estamos, me ha encantado. Sonríe para tomar una, un Super. screenshot de esta pantalla para subirla al ratito en redes sociales. Yeah. Listo. Muchas Ope. gracias. Besos, Descansa. Quiero, Buenas noches. Yo también te quiero muchísimo y vamos a tener por ahí mucho contacto tú y yo. Mil gracias. Ope. Ope. Gracias a toda tu audiencia por estar aquí. Buenas Ope. noches. Que pasen claro. muy buen día y buen, buen día a todos los que estamos de Ope. este lado todavía por la tarde. Chao.